Y antes de empezar con el video, déjenme decirles que no soy perfecto en esta cosa de Creepypasta, es la primera vez que lo intento hacer. Así que bueno, espero que les guste y no me critiquen por hacer cosas que a lo mejor no les gustó o algo así. Pero hice mi mayor esfuerzo, así que bueno, espero les guste y nos vemos. El incidente del viernes negro. Las primeras etapas de la producción de la película Toy Story fueron una pesadilla completa. La producción estaba en una especie de infierno de desarrollo hasta el infame incidente del viernes negro. Disney acosaba al nuevo estudio de animación Pixar constantemente. Ellos debían producir y estrenar la película y querían resultados lo más rápido posible. Disney intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar, para desviarse de la clásica fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Disney envió notas sobre las revisiones que pensaron que mejorarían la película. Estas son las notas. Edge. The field needs more edge. Traducido como, que sea más atrevido. La película necesita más personalidad. Las personas que trabajaron en la película lucharon tan duro para mantener las notas y demandas de Disney. Una vez por semana, se les exigía volar por todo el país de las oficinas de Disney para presentarlos con el progreso. Cada vez que se encontraron con la, con la misma respuesta, que sea más atrevido, la película necesita más personalidad. Pixar revisó la película mil veces para cumplir los plazos, lo cual dio lugar a algunos cambios bastante interesantes, a fin de alcanzar personalidad. La película se convirtió bastante más oscura. Woody se convirtió en un personaje tremendamente desagradable, mucho más enojado y mucho menos cómico que en la película final. El papel de Bo Peep en la historia era mu mu mucho más frecuente. A menudo coqueta hacia los personajes masculinos y es el primero en acusar a Buddy de empujar a Boss por la ventana. Boss Lightyear era llamada en este punto en la producción Lunar Larry, hablando con voz más grave y es más iluso e ignorante de su entorno. Los demás juguetes eran prácticamente iguales. Los de Pixar trabajaron literalmente 24 horas sin parar. El director John lasser bromeó en más de una ocasión que tenía la mejor plaza de aparcamiento en la oficina, porque su coche no se había movido por más de tres días. Algunos de los escritores y artistas de mesa comenzaron a sufrir insomnio crónico. Unos pocos escritores dijeron haber visto visiones de voz y Woody burlándose de ellos en su falta de progreso, diciendo que sea más atrevido. Muchos de los escritores iniciales dejaron el puesto debido a la tensión que se estaba poniendo su vida personal. En noviembre de 1992 habría dos de los cinco escritores y solo uno de los tres artistas Storyboard. El artista de guión gráfico restante era Ralph Thompson, se unió al equipo de Pixar en el invierno de 1987, trabajando en cortometrajes como Tin Toy y Knick Knack. En el ese mismo tiempo hizo algunos trabajos storyboard para pesadilla antes de navidad con el también artista Joe Ralph. Joe bajó con una enfermedad grave y no había ido a trabajar en una semana. Ralph trabajó constantemente con el temor de la inevitable corrección por Disney. Cada presentación significaba otra final de noche sin dormir, de reescribir y volver a dibujar a los mismos personajes en la habitación una y otra vez. Era enloquecedor. Una mañana, John Lasser Andrews, Stone y otros altos mandos de Pixar llegaron a la oficina y le dijeron a todo el mundo lo que ocurrió en su última reunión. Disney sentía que las cosas no se veían muy bien para el cine y exigió que en menos de una semana tenían que ver la película completa en bobinas. Storyboards con audio. Con las revisiones masivas hubo un gemido general y lloriqueos de los trabajadores y se fueron de nuevo a trabajar. Ralph trabajó más duro que todos los demás involucrados, a veces a las 2 de la mañana, uno de los escritores entraba al consultorio de Ralph con un paquete de escenas recién escritos, más para dibujar, y más dibujos significaba más trabajo, más, más personalidad, más personalidad, más, queremos resultados, más, esto es un negocio, más rápido, más atrevido, Seguida adelante, ya, yeah. pensó para sí esto exactamente. La película necesitaba ser más atrevida, tenía que ser más oscuro, más cínico, se necesitaba más humor y situaciones de adultos. Se necesita una actitud. Por supuesto, Ralph actuó. Él dio a la película personalidad y atrevimiento. Los carretes de la historia fueron trasladados de nuevo con el equipo principal a las oficinas centrales en Disney. La fecha fue el 27 de noviembre de 1992, Viernes Negro. La película fue llevada a la sala de proyección de Disney. El carrete era de un, unos 48 y medio minutos de duración. La película comenzó como un estilo occidental, con Andy Woody jugando a los disparos. Andy resultó en ser derribado, se puso de manifiesto que se trataba de un juego que se juega dentro de la mente de Andy. La película continuó con pequeños problemas durante los primeros 20 minutos. Aunque varios gags parecían con el tono general de la película. Por ejemplo, el señor potato que se quitaba uno de sus ojos y los ponía bajo el vestido de Boo Pitt para curios curiosidad. Había varias escenas de Woody, gritando a los juguetes dejar de preocuparse acerca de Buzz, Lar y prestar más atención a él, que culminó con insultos y actos menores de violencia. La escena viene donde Andy solo puede tener un juguete para llevar a Pix Planet y empuja a Woody por la ventana. Woody ofrece a dar la mano a Buzz, solo para tirarlo por la ventana. Hay una acción de ruido rotundo, los demás juguetes están conmocionados y antagonizan a Woody por lo que ha hecho. Woody muestra poco remordimiento y grita a Slinky para que los juguetes dejen de acosarlo. Después de mucho gritar, uno de los hombres verdes soldados dice la palabra. ¡Maldita sea! Los juguetes agarran a Woody y lo tiran por la ventana también. Él cae al suelo con un golpe bajo. vitores se oye desde el interior de la casa. La calidad de los guiones gráficos se vuelve mucho menos refinada. Woody se levanta y ve a Buzz. El cuerpo de Voz está destrozado por el impacto. Sus brazos y piernas fueron desgajados y situados a solo unos centímetros de distancia. Hubo una gran grieta en el medio del pecho que revela un lío de botones y cables en el interior. Él emita una especie de movimiento eléctrico de cortocircuito en su cabeza. Sus ojos se veían como si estuvieran a punto de salirse de las órbitas de plástico. La contracción se detiene después de unos momentos y Woody ve lo que ha hecho a voz y sale corriendo. Hay un salto a la escena donde los dos quedan atrapados en una máquina de gancho. El arte de guión gráfico ha vuelto a su nivel normal de calidad. La máquina está llena de gafas de sol en comparación con los extraterrestres en la película terminada. Boss está completamente ileso e intacto. La escena es casi literalmente el final de la película. Sid, el antagonista con el control del gancho, llevaba una camiseta amarilla y fumaba tres cigarrillos a la vez. El gancho agarra a Woody y Boss poniéndolas en las garras de Sid. Hay otro corte una vez más. La escena es en el interior de la habitación de Sid. Woody mira alrededor de la habitación en el medio y pasa de puntillas por la habitación y se derrumba después de ver uno de los juguetes mutantes de Sid. El carrete ahora muestra la animación de prueba a los pocos segundos y Woody corre junto a las imágenes. Se distorsionan y el texto español está presente en el cribado. Parecían modelos de arcilla que cobraron vida. Ahora hay una foto de Woody de pie delante de un fondo negro. La animación ahora es el estilo de animación tradicional de una típica película de 2D de Disney. Woody está completamente desnudo, con rasgos anatómicos correctos, y mira directamente a la cámara. Su carne comienza a pudrirse con la excepción de sus ojos, que permanecen intactos. Woody comienza a gemir en voz baja, con una sonrisa en sus labios trozos de carne se estaban despegando mientras el a su brazo se descomposición manualmente sus dedos se clavaban en los ojos la sangre oscura resuma fuera de sus órbitas Judy comienza a gritar y gruñir no lo quieres no lo quieres no te encanta el cava tan profundo como para rasgar toda la parte superior de la cabeza Woody da un suspiro de alivio y empieza a comer la carne del cráneo antes de a un lado. Escribe la palabra, Edge. atrevido, en la, la en la pantalla con los dedos por El resto de los 15 minutos eran garabatos a la acompañados por los gritos estrindentes de una mujer joven. La palabra edge se quemaba en la pantalla de producción. La proyección terminó en completo silencio. El presidente de Disney en ese momento, Jeffrey Hansberg, Salió de la proyección diciendo en voz baja a sus colegas. Notas. Estaban siguiendo todas las notas que le estamos dando. Al regresar a la oficina, el escritor de Pixar, Pete Dexter, encontró el cuerpo de Ralph Thompson en una enorme pila de papel en la oficina. Un análisis más detallado reveló que la causa de muerte fue un ataque al corazón, provocado por la falta de sueño y el estrés. En los papeles estaban todos los storyboard de la escena definitiva de Woody. La palabra Edge carabateando en la parte posterior de cada uno. Tras la proyección de ese viernes negro, Disney estuvo mucho menos involucrado, involucrado con la película. A Pixar se le dio la libertad para hacer la película a su manera. La película llegó a ser un gran éxito, tanto crítico como financiero. El incidente del viernes negro sigue siendo en gran medida. Un misterio. Y bueno, si les gusta este eh, creepypasta, espero que les dejen su like y suscríbanse si no lo están. Y si quieren más creepypastas, pues déjenmelo en los comentarios y haré con mucho gusto más. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Un saludo.